Avís important. Aquest video puede corromper los miembros del jurado de los premios Atrapa Llibres y protagonista Joga. Los argumentos exposats poden ser serán parciales y capciosos. La organización de los no es hace responsable de las consecuencias que el seu seu pueda tener en los resultados finales del certamen. Que no us vendan la moto. O sea que tienes que elegir un libro y no sabes cuál, el Libre de la Sort. ¿Por qué elegir un libro si puedes elegir dos libros a la vez? Porque este libro es un libro y dos libros a la vez. Me ha puesto el cuello a que en tu vida has visto un libro como este. Porque es un libro inteligente, divertido, desafiante, con mucha, mucha amiga. Y 1.793 pequeños detalles visuales para descubrir. Bueno, el libro de la suerte es un libro estupendo. Y no es porque lo digamos nosotros, que somos sus autores. No. Por ejemplo, en China se han vendido ya más de 60.000 libros. Y 60.000 millones de chinos no pueden equivocarse. No, 60.000 libros. Bueno, pero ¿cada libro no lo habrán leído 10 chinos? Sí, pues eso. Pues eso, 60 mil millones de chinos. No pueden equivocarse.